Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de una patología muy frecuente, causante de muchas molestias y que trabajamos en nuestro centro las consecuencias que puede llegar a desencadenar. Hoy os vamos a hablar de lo que es una hernia de hiato, sus causas, su diagnóstico, el tratamiento de los síntomas y sus consecuencias, pero lo vamos a tratar desde el punto de vista funcional y no químico o médico. Pues bien, una hernia de hiato es una disfunción debido a que la parte superior de nuestro estómago se introduce por el orificio diafragmático, que es el orificio que separa el tórax de la cavidad digestiva. Esta anomalía causa un mal funcionamiento del caries, que es la válvula que impide que los ácidos del estómago suban por el esófago causando multitud de síntomas. ¿Qué síntomas produce la hernia de hiato? generalmente son ardores o sensación de quemazón en el tórax, debido a la subida de los jugos gástricos del estómago al esófago. Este síntoma se suele crear después de comidas copiosas y suele aparecer por la noche o con el tórax doblado. En personas obesas o embarazadas suele darse con más frecuencia, debido a la presión que se ejerce en el abdomen que hace que los síntomas sean más evidentes. Otro síntoma es la presencia de frecuentes afonías debido a la irritación por parte de los jugos grásticos en la laringe. Y por último, la hernia de hiato puede provocar diferentes problemas respiratorios. Con el tiempo, si no se trata correctamente la hernia de hiato, puede llegar a producir esofagitis por irritación del esófago o incluso puede llegar a producirse ulceraciones. Con el tiempo puede producirse un esófago de Barret, origen de muchos cánceres de esófago. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico de la hernia de hiato? El diagnóstico de la hernia de hiato suele hacerse bajo el juicio clínico. Es decir, ante la aparición de estos síntomas, el médico puede diagnosticarlos sin necesidad de hacer alguna prueba. En el caso que al cabo de varias semanas de tratamiento médico la sintomatología permanece es cuando un médico especialista en este tipo de patologías podría prescribir al paciente las siguientes pruebas diagnósticas por imagen, radiografía por con contraste o bien una endoscopia. El objetivo de estas pruebas es observar si hay alguna alteración en la unión del esófago con el estómago a través del orificio diafragmático y si existe la elevación o subida de los jugos gástricos del estómago al esófago. ¿Cuál es el tratamiento conservador para la hernia de hiato? Una vez diagnosticado, la hernia de hiato suele dar a los pacientes unas recomendaciones para poder paliar o evitar los síntomas. Algunos de estos consejos pueden ser llevar una buena dieta, para ello el paciente debe evitar tomar grasas picantes y tampoco debe comer de manera abundante hay que evitar el consumo de alcohol y tabaco y por último se recomienda adoptar buenas posturas e intentar evitar estar mucho tiempo doblado o sentado. Por otro lado está el tratamiento médico para la hernia de hiato. Si los consejos o recomendaciones no funcionaran podría llevarse a cabo un tratamiento médico con el fin de reducir el pH de los jugos gástricos y no irritar al esófago, la laringe o la faringe pero también se puede realizar un tratamiento basado en fisioterapia y osteopatía para mejorar la hernia de hiato. Aquí es donde entramos a actuar los profesionales de Clínica FuenSalud. El tratamiento a seguir se va a basar en la realización de técnicas viscerales, diafragmáticas y estructurales, con el fin de impedir que la hernia de hiato se pueda hacer más grande y permitir el buen funcionamiento de nuestro organismo, paliando y aliviando los síntomas principales de la hernia de hiato. Aunque también debo decir que se pueden aplicar otras técnicas, pero para ello debemos tener en cuenta ciertos datos o factores muy importantes como son por ejemplo la edad del paciente y el grado de afectación de la hernia de hiato. Y por último se puede realizar un tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento se lleva a cabo en aquellos casos que son muy severos, pero debe decir que este tipo de intervenciones quirúrgicas suelen tener muy buenos resultados. El problema de la hernia de hiato está en la tardanza del paciente en acudir a los distintos especialistas, ya que por lo general suele ser una disfunción que aparece y que se suele quitar con una dieta o bien en algunos casos la aparición de los síntomas es bastante tardía. Pero en ocasiones el posponer la visita al médico puede conllevar un agravamiento de la hernia de hiato, abocando con esto a que el paciente se tenga que someter a una cirugía.